¿Escuchaste esto? Estamos en peligro de ser reemplazados, y todos solo porque estamos... débiles y gordas. Pues sí, y si no nos ponemos en forma podrían deshacerse de nosotras. Tenemos que empezar un riguroso programa de ejercicios enseguida. ¡Vamos! Ahora intentemos algunas lagartijas, tendremos muchos músculos en poco tiempo. ¡Empezamos! ¡Ah! ¿En realidad crees que estos ejercicios nos ayudarán? Claro que sí. Nuestras barrigotas son el problema y con estos ejercicios las haremos desaparecer. Lista. Lista. No hay nada más. Empecemos. ¡Aja! La tecnología moderna viene al rescate otra vez. ¡Wow! Eso es genial. Queremos rápidos resultados, Ponlo al máximo. Correcto. Ahora aquí vamos. ¿Qué te parece? ¡Vaya! Esto sí que es ese sorprendente. ¡Qué buenas máquinas! Somos, como dioses. Mirémonos en el espejo. Creo que está listo. Recuerda no debemos estar mucho tiempo solo lo necesario para recobrar el movimiento. Vaya la gente se sorprenderá al regresar y encontrarnos en tan buena forma. Ciertos somos ejemplares perfectos, Asin, en, en serio ya abre la puerta. No hay vida mejor que esta verdad Sari Ardillita. Uy, cállate.